Esta semana ocurren ciertas cosas que de momento uno dice qué es lo que se está en, eh, trabando de momento, qué se está cocinando. Porque por un lado vemos, listo, acabaron con las elecciones legales que hubo en Varinas para nombrar una nueva elección para ahorita el 9 de enero. Perfecto ya eso palabras más palabras menos se lo robaron ya luego se va a reunir eh, maduro en cuba con ortega y el presidente de cuba hablar de qué. si vemos que los tres países están haciendo exactamente lo mismo o sea eso es una recocha una mamadera de gallo y unas arbitrariedades porque ellos siguen haciendo lo que se les da la gana y acabar con la democracia acabar con los derechos humanos acabar con lo que es la justicia en sí porque vemos que el modo operandi es igual, esto es una barbarie, esto es algo de nunca acabar, esto es. Esto es algo que uno dice, venga, estos tipos, ¿cuál es la mentalidad de ellos? Yo me pongo a, a sacar un análisis con respecto a lo que pretenden hacer de un socialismo supuestamente del siglo XXI, donde pretenden que el pueblo sea sumiso y que el pueblo dependa de ellos, porque ya dependiendo de ellos, pues entonces ellos hacen lo que les dé la gana. Sencillamente dándoles un mercado y diciéndole, vayas, rásquese la barriga, y asolíese, póngase de frente al sol Broncéese por el lado A y por el lado B Y pare de contar, no entiendo Y lo que más me causa curiosidad Es ver la mente tan pobre Tan pobre de los que lo están siguiendo Porque me causa curiosidad que Pasaba lo mismo en Ecuador, pasaba lo mismo en Bolivia, pasaba lo mismo en Chile, pasaba lo mismo en Colombia Que colocaban eh, comparaciones, es que aquí estamos viviendo igual que en Venezuela Se atreven a hacer esa serie de comparaciones, de hecho aquí en Colombia lo dicen No es que nosotros estamos igual que en Venezuela, mal que bien, no porque quiera justificar Porque yo sé que también están cometiendo arbitrariedades y están haciendo las cosas mal Y eso tiene que acabarse, pero la solución no es meter al, al, al primero con ideas socialistas y que quiera ser un líder porque resultaría peor la cura que la misma enfermedad y es lo que nosotros estamos viendo acá fue lo que pasó en Venezuela en Venezuela creyeron que iban a sacar a los de cuello blanco que porque estaban robando que porque estaban. y entonces vino el Superman con su capa roja llamado Hugo Chávez y mire dónde está Venezuela mire dónde está Nicaragua mire dónde está Cuba mire dónde está Bolivia y así sucesivamente saquen ustedes las propias conclusiones esto es algo de, por eso no sé si es que el socialista líder, como es el caso de Maduro, Ortega, bueno, en fin, todos los que hay, no sé, no sé si es que ellos son demasiado inteligentes o los que los siguen son demasiado brutos. Es increíble que después de todas las bestialidades que hace la dictadura, pretenda mostrar una cara amable. O sea, aquí no ha pasado nada, todo es paz, amor, alegría, progreso, por eso el Partido Comunista de Venezuela calificó de inaceptable que el chavismo denuncie a un rector electoral, no es legal que Diosdado Cabello haya amenazado a Roberto Picón cuando está haciendo su trabajo correctamente, y no se está prestando para seguir robando elecciones como hicieron con el estado Barinas, dijo el dirigente Óscar Figuera del Partido Comunista de Venezuela, PSB. Recordemos que Óscar Figuera es un desertor del chavismo, ¿por qué? porque si torcieron, hablemoslo Casta, castamente, vulgarmente, como lo quieran interpretar, lo torcieron, lo voltearon, le hicieron marrullerías a los mismos, a los mismos compañeros, porque Oscar Figuera era compañero de ellos. Y ellos se retiraron, y ahora ellos mismos están viendo desde afuera las arbitrariedades tan importantes que comete el, el chavismo. Es ilegal e, inc e inconstitucional lo que Cabello hace. Son inaceptables las amenazas que buscan intimidar e inhibir a quien intente hacer cumplir el rol constitucional. Del poder electoral Además que esto en ningún país Es aceptado que un político Como en el caso de Diosdado Tenga su propio programa de televisión Y se atreva a denunciar y a amenazar Y a señalar Es que a este lo meto, a este mocho, a este lo jodo No, y, y no, no hacen nada o sea es que esto no puede, no puede seguir así Porque él sigue con su programa de, con, su, con el mazo dando Y sigue amenazando y amedrantando para que la gente sencillamente no salga para que la gente esté que le haga así yo quiero que seamos profundos y seamos ecuánimes con lo que hablamos acá y con lo que ustedes escuchan allá para que ustedes mismos tomen conciencia de esto, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal Leenla y activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos sus comentarios, no se les olvide que gracias a ustedes, gracias a esos comentarios nosotros seguimos aquí dando lata. Cabello anunció que iba a interponer la denuncia en los próximos días, si bien no se ha vuelto a pronunciar al respecto. Según Diosdado Cabello en su programa semanal con el mazo dando, estamos recabando todas las declaraciones, todo lo que ha venido haciendo el dirigente de la oposición Picón. Asalariado del opositor Enrique Capriles Porque vamos a presentar una denuncia seguramente en los próximos días Lo haremos con todo lo que este señor ha hecho desde su, su posición política Esperemos a ver qué pasa Porque no olvidemos que esto también pasa como los perros no Ladran pero no muerden Porque ellos son bochinchosos De por sí, cuando son militares y cuando son, eh, digamos en este caso, oficiales de alto rango, normalmente suelen hablar duro, suelen, suelen hablar grueso Pero aquí se une todo, el que es venezolano, el que es militar, el que es alto oficial, el que tiene el poder, el que grita, amenaza y amedranta a todo mundo Lo que el opositor Figuera replicó sobre la inconstitucionalidad y arbitrariedad de las inhabilitaciones y decisiones que violan el debido proceso en los comicios locales y regionales del pasado 21 de noviembre hay graves y numerosas de denuncias, no es solamente él no olvidemos que los veedores que estuvieron ahí, ellos también tienen su punto de vista y vamos a ver qué va a pasar ahorita a finales de enero recordemos que esta fuerza fue fiel colaborador a Maduro hasta que se cansaron de sus mentiras, estamos hablando del PCB ¿no? y engaños para con el pueblo y para con los mismos chavistas el PCB ha sido una de las organizaciones políticas más afectadas. El deber de las instancias es investigar las denuncias y responder a quienes las formulan para garantizar a todas y todo el Acceso por igual a la justicia Que es lo que nos está viendo En este momento sabemos que la fiscalía Echa vista Sabemos que el tribunal supremo de justicia Echa vista y querían hacer lo mismo Con el consejo nacional electoral Pero le salió como dice un amigo Como se paran las garzas así Porque este señor está Haciendo, mostrando una, una faceta de lo que pasó En las elecciones y que es totalmente Arbitrario e ilegal Lo que está haciendo Maduro junto con la cúpula chavista Ahora, de acuerdo a los veedores internacionales que estuvieron vigilando las elecciones del 21 de noviembre En el informe preliminar de la misión de Observación Electoral de la Unión Europea MOE-UE es la primera enviada por el bloque comunitario a Venezuela en 15 años. Recogió que la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente la igualdad de condiciones, equidad y transparencia en las elecciones. Por ese motivo Diosdado amenazó con denunciar a Roberto Picón. Aquí Diosdado está denunciando porque sencillamente Roberto Picón como uno de los del eh, Consejo Nacional Electoral Sencillamente vio que se están cometiendo desfachateces Y sencillamente lo está denunciando Y por ese motivo entonces Diosdado ya lo quiere meter a la cárcel En el reporte concluye En estas elecciones la suspensión del derecho a de los candidatos Afectó principalmente al Partido Comunista PCB Y a los partidos dis disidentes de la coalición gobernante Ahora recordemos que Cabello es un diputado No es un dios y mucho menos un intocable, por todo ello Figuera dijo en referencia que un parlamentario que en lugar de velar por el cumplimiento de las leyes se sale de los medios de comunicación públicos para amenazar a quienes demandan el cumplimiento de las mismas solo es muestra de la frágil legitimidad de las instituciones de la democracia burguesa. O sea, las instituciones en Venezuela están mandadas a recoger, porque allá ni siquiera desafortunadamente el clero ya tiene voz ni voto. Recordemos lo que pasó en el estado de Barinas, Donde ganó legalmente el opositor Superlano Y que después invalidan la elección Por parte del Tribunal Supremo de Justicia chavista Y no contentos con eso, Anuncian de nuevo una nueva elección Para el 9 de enero Pero para asegurarse de que no vayan a perder otra vez Inhabilitan a Superlano Y no solamente a él Sino a la esposa y al que le seguía Para que no vuelvan a participar El pueblo venezolano exige que se respete su derecho al voto y que se termine la UFAR guerrilla jurídica electoral que ha in iniciado la cúpula gubernamental para obstaculizar la inscripción de candidatos, anular resultados comiciales y poner en entredicho la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral ¿Qué hacen ellos? Inhabilitan a algunos supuestamente porque tienen pruebas nunca les muestran pruebas, los dejan otra vez salir, pero cuando se van a presentar y ve que tienen fuerza pues sencillamente ahí se hacen valer la inhabilidad lo inhabilitan y en aquí ya claro que aquí ya se descararon en Varinas se descararon porque habían perdido ya o sea ganó superlano el de la, op la oposición, entonces como ven que pierden entonces mejor volvamos a hacer otras elecciones y que quitemos las cabezas mayores para que sencillamente este arreaza vaya ahorita como candidato de la gobernación y gane sin ningún problema, además aquí no solo se están robando la gobernación de Varinas Sino les están quitando el voto al pueblo. O sea, les vale mierda. Es a quien finalmente ellos están robando. Ellos no, ellos no están robando entre ellos. Están robando al pueblo. Porque fue el pueblo el que precisamente se manifestó. Ellos mismos decidieron... Que la gobernación la debería manejar el opositor superlano Que ya no querían saber más de la familia Chávez Y ahora, ¿qué están esperando? Es algo de ponerle atención Pero yo me apego a la noticia que compartíamos ayer Donde la única forma que hay para encontrar una luz al final del túnel acá Es por medio de un referéndum Y sacar toda esa basura que hay en este momento Ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad